¿Eh? Qué? Estoy muy ocupado ahora. ¡Dando! No. Un obsequio solo para ti. ¿Eh? ¡Qué! Chuchu. <ríe> sí es mío, ves. Te dije que jamás lo perdí. Estaba en una caja etiquetada Videos ¿Eh? VHS. ¿Quién diría cómo sea? Consérvalo. No puedo creerlo. ¡Chuchu eres tú. <ríe> ¡Oh, mi trauma se resuelve! <ríe> Ah, qué. Tomata huellas. <out>